Hoy día estamos a puertas del ingreso de una ley marco de cambio climático que ha señalado este gobierno ingresará, creemos incluso con urgencia. Acabamos de conocer el plan de cierre de termoeléctricas a carbón presentado también por el Ejecutivo a propósito de la mesa de descarbonización. Hoy día se están abriendo debates y desafíos a propósito de Chile, además anfitrión de la COP25, estamos participando en un consejo de sol presidencial también. Y hoy día la discusión respecto de qué tan necesario es acelerar el cierre de las termoeléctricas a carbón, qué tan necesario es actualizar la normativa medioambiental, y generar eh, con calidad de urgencia y ambición una ley marco de cambio climático que nos permita asegurar a nivel multisectorial, pero también, también a nivel país, a nivel global, cómo contribuimos en la disminución de los gases de efecto invernadero y la generación de una economía carbono neutral lo antes posible. Los principales desafíos, creo yo, y oh, interpelando al ministro, al nuevo ministro que asumió de la cartera, es acelerar el plan de descarbonización. O sea, creo que el cronograma ...no puede quedar solo hasta el 2024... ...y dejarle la tarea como al gobierno que viene... Eh, ...debido a que este gobierno igual ya hizo un trabajo... ...sobre descarbonización, o sea la mesa de descarbonización... ...tiene elementos vitales como para poder... ...planificar un cronograma real... ...por lo tanto el desafío está en acelerar... ...la descarbonización y ojalá que sea al 2030. Primero establecer un cronograma... Eh, ...que sea eh, consensuado por todos los actores... Eh, creo que en ese sentido vamos por un muy buen camino donde eh, ya existe un consenso de eh, sacar de, de la operación a las 8 termo centrales termoeléctricas más antiguas y que ma mayor emisiones generan, pero, eh, falta todavía avanzar en qué es lo que va a pasar post 2024, que es la primera meta que nos hemos propuesto como país. Y por otro lado, eh, una adecuada legislación ¿cierto? que implique la, la ley de marco climático y la discusión de, de cambio climático, perdón, y una discusión además de una ley de acciones climáticas que eh, establezca instrumentos concretos para hacerse cargo en materia de eh, descarbonización y de carbo, eh, política de carbono. Creo que es un tremendo aporte que la biblioteca se haga cargo de este tipo de eventos que no solamente contribuyen a, eh, digamos, a generar insumos para el debate legislativo, sino que también contribuyen a socializar en la sociedad civil digamos, este tipo de debates, entendiendo que son un actor preponderante, un actor central a la hora de impulsar medidas legislativas que vayan en consonancia con la realidad de cada uno de los territorios. Así que bueno, ojalá este tipo de iniciativas se mantengan sobre todo en una agenda tan importante como la agenda medioambiental, en particular la agenda de cambio climático y descarbonización.